Bien, eh, como todos los días traemos un viral hoy. Este lo elegí yo, Gisela Campos y señor tano y señor Gabriel Sotelo. Atención a la puntuación a ver, entonces. A ver. A ver. Fíjense esto, es una nenita que le están enseñando las provincias no de es Argentina. Poble. No, bueno, si me vas a tratar así, presentalo vos. <risa> <risa> Estaba, estaba no es no, no digas nada. Bueno, para, para, yo te digo cómo lo no, voy a presentar yo. Si poble, vos me pateas por abajo. Le no, están enseñando las provincias argentinas. Sí. Cuando llegan a Tucumán, sí. hay una pequeña confusión. ¿En serio? ¿Quieres verla? Ay, muy bien. A, ver. a, ver. a ver. Qué impecable lo suyo. Se llama escucha. Este se llama Tucumán. No, ¿por qué es Mikuman? No, no es Tucumán. Se llama Tucumán. ¿Qué? Porque es, porque es mi cumán. ¿No tú de tuyo. No. Es parte del nombre, Tucumán. cumán. Sí, mi amor. Porque es, porque es mi cumán. Se llama, se llama todo junto, se llama Tucumán. No es tuyo. Se llama Tucumán, como turrón. Escucha. Porque parece un turrón. No es que no, parece un turrón, se llama Tucumán. <ríe> ¿Cómo se llama? Es mi comando. No. ¡Ay, mi amor! ¿Qué forma? Hasta ahí. Pero no ¿Cómo le explico? Bien, hasta ahí la.. Eh. Después ya se repite un poquito de esto. Pero no había forma tú? de hacerle entender. Ah, no, no, y siguió. Ella no, ella estuvo. Dura como cinco minutos, por eso digo que hasta ahí, pero continúa. Eh, me gusta porque se enoja con el padre ¿No? ¿Y también. se enoja? Sí, claro, se enoja, se enoja, con el padre. Se enoja. Kuma? Mi cumán no es una Bueno, eh, Fue viral durante todo el día de hoy Mi Y el lo que lo tiene Me encantó, muy es muy lindo